Buenas tardes a todos. ADN emocional con el tema de hoy, que es el, el perdón. El perdón con Cris. ¿Estás ahí, Cris? Ah. Hola, Cris. El perdón con Cris, porque no la vemos porque está. Oh. Ella este, debe en el teléfono. Res, debe estar de rodillas porque no pudo venir hoy. Ah, ahí está, se debe estar. <risa> No, pero yo... Claro, pero la gente que por ahí no escuchó, ¿por qué es el tema? No? Porque hoy cambiamos... Está muy bueno lo que acabas de decir. A mí me gustaría empezar el tema del perdón hablando de un poquito de la justificación antes. Porque nosotros este muchas veces, eh, en vez de pedir perdón o en vez de entender qué es lo que está sucediendo, no justificamos. Perdonadme, es que yo estaba.. Lo que pasa es que yo justo cansado. ahora antes de venir, ¿entendés? No me perdono ni perdono ni pido perdón por haber llegado, por ejemplo, tarde, porque encima lo primero que hago es, el ego busca la justificación. O la justificación del otro, o siempre está justificando, que también es del ego. Este, no comprender y eso hace que nos haga perder un poquito de tiempo en, en, en nuestras vidas en lo que estamos tomando como decisiones y poder establecer bien cuál es el sentido del perdón ¿no? sí, ahora vamos a hablar del perdón pero justo se me disparó una charlita que había tenido con una persona ayer y que me, me gustó este, recordarlo en este momento hola cris ayer estuvimos <risa> juntos <Hola. risa> <¿Taliente? risa> Sabes que cuando me dijiste el tema, sí. no tuve ninguna duda que tenía que ver con esto. <risa> perdona a uno mismo, no, porque vos me dijiste, perdona a uno mismo. Sí, también entra, pero también es importante entender, ¿no? Este, que si no no puedes perdonar, sí, no puedes perdonar, perdonarte a ti mismo, o sea, Si no puedo perdonar, no puedo perdonar, no me puedo perdonar yo, ¿entendés? No Exacto. me puedo reconocer. Ni siquiera, o sea, después del perdón viene recién ahí la posibilidad del reconocimiento personal. O sea que el perdón no es nada más que el perdón al otro, sino es a perdón a nosotros mismos y a su vez cuando nosotros eh, entendemos, incorporamos información, nos damos cuenta que el perdón no tiene sentido cuando le damos... Claro, Sí. sí. ¿Eh? Claro, justamente cuando vos me preguntaste que... Eh, cuando eh, abriste ese programa me preguntaste por perdonar, y yo te sí. dije que era el camino de la liberación. Sí. Eh, el, el que libera es el que, per el que se libera, es el que perdona, en realidad. Sí. Pero dicho esto, dicho esto la pregunta que iba hacia vos, sí. Es como en realidad eh, el otro no existe, solo está para mostrarnos lo que somos. Bien, buenísimo. Eh, era, la, era la pregunta que yo te iba a hacer a vos, porque. Yo sé que uno, uno se tiene que perdonar. Bueno, ahí está justo la frase que justo estaba por terminar de decir, que sería el perdón. Después, cuando comprendes toda esta información, pierde sentido, porque si no le estarías dando realidad a lo que no es real. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Sería entender que lo que vivís no es real, ¿sí? Si no es la realidad que le has dado para ti en ese momento, ¿sí? Entonces, este, bueno... ¿Cómo podemos hacer? Pregunten si quieren. Y Entonces yo... Porque, mira, nosotros, este, yo he escrito cartas, ¿no? que Delia las pasa, por suerte tengo a Deli que las pasa, <ríe> y, en, y en Buenos Aires tenemos una correctora, eh, una amiga, que es psicóloga, Marcela Pardini, que también es este, correctora, eh, o sea, que eh, también nos ayuda para poder escribir el libro que estamos haciendo. Eh, entonces, eh, una de las cartas... Eh, que había escrito, decía, solo veo el pasado, es la razón de lo que nada de lo que ves es real, ni significa nada, la razón que lo que has dado a todo lo que ves es todo el significado que le has dado para ti, entonces es la razón por la que no entiendes nada de lo que ves, también es la razón por la que tus pensamientos no significan nada, es la razón por la cual nunca estás disgustado por lo que ves, algo que no está ahí. Parece imposible cambiar la, lo que está arraigado ¿no? en el tiempo y depende de que aprendas esta nueva idea, sin embargo necesitas una nueva idea para poder modificar esta información y de ahí va a surgir el, lo que es la sanación, del perdón, eh, la comprensión, la unión, ¿sí? Hola. Nos quedamos pensando las dos Sí, sí, sí yo, atentamente, escuchándote sí. Bueno, esta no es Las cartas que yo escribí para un enfermo Pero eh, escribí una carta Cortita que sería Solo veo el pasado Claro, solo veo pasado sería Porque uno se queda enganchado En situaciones que vieron todo lo que, y veo. que permanentemente la estamos eh, está reviviendo Está todo relacionado Porque todo lo que estoy viendo ahora La interpretación siempre está hablando del pasado o lo que quiero hacer está hablando a través de una intención, de una información del pasado. Eh, entonces todo es del pasado. ¿Del pasado ¿sí? diferente? De de, de, no, del pasado, del pas de, de, de, de, desde hace de un que rato que... para atrás. Para ah. O sea que todo es información del pasado. O sea que eh, es la realidad que le estoy dando a la vida, a mi vida, con, con, con las cosas, con lo que siento. Entonces este es mi realidad, por eso digo que nunca estamos disgustados por lo que es, siempre estamos disgustados por otra cosa, que es lo que Nos muchos Nos hace dicen. recordar. Exacto, o eh, cuando decís... Nos este, hace recordar en el sentir, ¿no es cierto? Sí, por eso decís, este, esta es la gota que rebalsó el vaso, pero no es así, sino es que vos estás disgustado y es el disparador eh, de algo que sucede que a su vez no es la realidad, es, es otra que es este, por el pasado, algo que estás viviendo, que no está resuelto porque sigues haciendo juicio. ¿sí? El juicio te condena, pero ¿por qué te condena? O sea que nosotros decimos te, te condena, te condena porque no te libera, te deja eh, sí, siempre... Te angustia. Sí, aparte te deja siempre eh, sacándote la creativ creatividad, siempre estando a través de, de ese estado de... de de necesidad de que los demás sean como yo quiero que sean sin entender que el otro tiene una información para ser como es entonces me detengo en esa situación pretendiendo y dejo de vivir y, y estoy tratando de sobrevivir pensando que necesito en la necesidad el amor de los demás como yo quiero que sean más o menos ahí se entendió no sí, sí. Sí. y ahí cuando dice eh, se reemplaza una idea esto es que no sí. era eh, porque me gustaría eh, al micrófono lo de la idea o lo, lo dijiste vos acá eh, al final. parece imposible cambiar lo que está arraigado en el arraigado en el, en el tiempo sí. depende de que no aprendas esta nueva idea ...de que no aprendas esta nueva idea, sin embargo necesitas nuevas ideas. ¿Eso sí. es en relación a las creencias? A las creencias, porque nosotros estamos arraigados al pensamiento de pretender que los demás sean como nosotros queremos que sean... ...o de las conductas que nosotros tenemos del pasado, que creemos que esto es así. Y en realidad nadie está entendiendo al otro, no hay empatía, no hay unión... Cuando nosotros practicamos la unión y empezamos a sentir la unión, ahí desaparece lo que es el juicio, que es lo que me condena, ¿no? Eh, y que es lo que me demora en mi vida eh, de amor, de vivir en el amor, que es lo que menos la gente se atreve, porque es lo desconocido, vivir en el amor. Eh, Ta tal vez eh, tener presente, consciente, conscientemente, ¿no?, que que estamos unidos nos lleva a tomar acciones distintas, ¿no es cierto? Exacto, porque desde ese momento que uno se enoja por eso digo, el enojo nunca es por lo que es, siempre es por otra cosa pero a su vez eh, no estoy comprendiendo que el otro tiene una, otra información y para que me enoje estoy viviendo a través de la necesidad de entender que el otro eh, sea o quiera o haga lo que yo necesito que haga o sea que estoy viviendo a través de la necesidad y otra vez siento la desunión por eso también he dicho en otro programa que cuando las personas este, se, se gritan es porque están más desunidos y cada vez que están más unidos hablan más bajo. Y por eso se demuestra cuando hay dos personas que se aman que ni siquiera tienen que, que hablar, quizá murmuran o ni hablan, entonces están totalmente unidos. Eso demuestra lo que es la unión. Eh, sin darnos cuenta, eh, en este ejemplo, entendemos el, cómo nos manejamos a través de esa eh, frecuencia de que más nos alejamos, más gritamos, ¿sí? porque nos sentimos lejos, sí, sí. ¿sí? lejos del otro. ¿Te fuiste, Cris? No, estoy ah, escuchando bueno. atentamente. <risas> <risas> eh, la gente me dice, ¿por qué yo voy a pedir perdón? Mm. Si él fue el que me hizo. Sí, hay casos muy fuertes, obviamente que, mm. que sí, hay historias muy fuertes de personas que... ¿Cómo eh, yo voy a pedir perdón claro, si él si, me hizo, no? Si él Pero me hizo. Sí. Acá hay una... Yo tengo un montón de ejemplos en mi vida eh, mm. eh, que yo entiendo que la gente se enoja al principio hasta que entiende y logra la unión, que sería, ¿cómo voy a perdonar yo si él fue el abusador? este O él fue el maltratador, o él fue... Y en el caso de que nosotros... Eh, no podamos liberarnos de, esa, de ese juicio De entender lo que es la sincronicidad Que también lo explicamos la otra eh, en otro programa Cuando eh, estás en el lugar perfecto Estás para sanar Estás para evolucionar en el amor O sea, no solo vos eh, como persona de cuerpo eh, En esta experiencia terrenal Sino estamos hablando eh, de información ancestral ¿sí? Entonces... Alma. Para poder reparar todas esas uh, almas que no pudieron eh, expresar y lograr vivir en la unión, que sería la, la evolución. ¿sí? Y entonces este, la liberación y, y a su vez sanar. Eh, sanar también no solo es el, el cuerpo físico, sino también en la mente. ¿no? Entonces, este, cuando... El alma. Claro. Este, porque muchos síntomas quizás no se manifiestan Pero sí se sienten Entonces eso es lo que condena a la gente La falta de libertad para poder eh, vivir en paz La paz interior Entonces este, se siguen resistiendo eh, Que es la resistencia De creer que, que, que el otro eh, Veo todo como injusto lo que está haciendo ¿sí? Hay una carta cortita Hola. si querés leerla. Ah, ¿De qué me ibas a decir Cris? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué me ibas a decir? Decilo. No, eh, lo que está diciendo es como la acción de desplazar eh, actitudes y emociones negativas, como la y la venganza, para dejar paso actitudes de compasión y tolerancia con uno mismo, digo, ¿no? De, re, re, repetímelo, porque hay no algo que no yo. me sonaba. No, ¿eh? no entendí yo. ¿Eh? No. Decime, a ver. Per, perdonar, sí. desplazar, sí. la acción de desplazar. Actitudes y emociones negativas, como bueno, por ejemplo la ira, la venganza, claro. para dejar paso a actitudes como la compasión y la tolerancia. Pero no es nada más que mismo, eso, ¿no? no es nada más que eso, porque yo me encuentro mucha gente y le digo, esto es continuo, digo, has perdonado a tus padres, a tu madre, por lo que ellos me están transmitiendo, y me dice sí, yo los perdoné, ya están grandes, pero siguen sintiendo dolor. Y si seguís sintiendo dolor, quiere decir que no lo has perdonado. Acuérdense claro. que hay una parte sí. que es consciente y otra parte que es inconsciente. Entonces la parte inconsciente es la que nosotros no podemos percibir, pero sí lo llevamos dentro y eso es lo que manifiesta en algún momento lo que es el síntoma. Entonces eh, tienen que entender que, que el perdón está más allá de la conciencia, eh, ¿no? para poder eh, entender eh, esa, esa unión, percibir esa unión. Eh, a través del inconsciente, que maneja el 97% de nuestra vida. Solo se puede llevar a nivel emocional al inconsciente. Entonces cuando vos sientas mucha emoción por ese perdón, por ese cariño a esa madre, a pesar de lo que ella eh, hizo, que no era consciente de lo que estaba haciendo, este, cuando logres esa emoción de unión, me, tu vida puede modificarse, que sería tu ADN, a, a, a través del sentir inconsciente. No sé si se entiende, nosotros lo trabajamos en hipnosis y en un montón de otros eh, ejercicios de que trabajamos emociones a través de eh, la letra de escritura, quizás, este, para llegar a esas emociones y las personas modifiquen su eh, sentir inconsciente. ¿sí? Este, pero bueno, eh, se puede, se puede. <risas> Qué lindo lo de la, la lectura, es interesantísimo, ¿no? Sí, sí es este, también se llega por ese lado. A veces es más rápido que otras terapias, pero también se llega. Este, Lo importante es llegar a hacerlo con un sentido emocional, todo lo que estamos hablando, y ahí vas descubriendo en cada palabra que van poniendo una carga emocional. Esa carga emocional, cuando la desglosás, es hermoso, porque lo van descubriendo, se ríen, este, dice otra vez, sigo eh, cubriéndome a través de la justificación, o sea, van evolucionando, el ego se siempre digo que se disfraza, se disfraza. ¿no? Mm. y al disfrazarse no lo reconocemos, pues dijimos, estamos evolucionados, y no, está recontra disfrazado, otra vez vamos a marzo, digo. <risa> y así nos divertimos, pero vamos encontrando el alivio emocional, y, y después se produce la sanación, el milagro. De La otra vez que nosotros hablábamos del perdón, sí. eh, yo, eh, bueno, soy una de las personas que te dice, no, pero mi mamá ya está viejita, ya... Nunca pensé sí. que, que habría tantas cosas, pequeñas cosas, capaz que hasta tonteras, ¿no? Eh, pero que están. Que están, claro. Pero sí. que yo no recuerdo. Bueno, todo lo que no recordemos y si no lo hagamos consciente, recuerden que sus hijos lo van a tener que vivir como experiencia para poder sanar. Nosotros nunca morimos porque somos solo información y esa energía que no se pierde y entonces nuestros hijos tienen que vivir las mismas experiencias. Entonces cuando nosotros hablamos de un estado de culpabilidad de, de alguien, hay que decir cómo voy a perdonar al que hizo, y mira, realmente es información. Entonces esa información hace que en sincronicidad ustedes se encuentren en esta, lo que nosotros decimos, una... Un, un engrama de, de un momento feo para la vida terrenal, pero este es la mejor evolución eh, que te da la posibilidad a vivir en el amor y trascenderlo. Si te seguís resistiendo, la vida puede mostrártelo en una forma más violenta, que serían los síntomas que también tratamos, o si no, eh, que tus hijos tengan que vivir la misma experiencia para trascenderla. Que, es, que, que La idea es... Labura, eh, liberar también a nuestros descendientes ¿no? ¿sí? bueno que lea? leete la cortita, porque tengo dos cartas ¿no? hay dos cartas sí. este, ¿hay una en la cortita? Bueno. carta a un enfermo el milagro está en lo más sutil el cambio está en el punto de inflexión donde creo que no puedo ceder ante lo que creo como injusto ahí está el milagro descubrir donde no me siento parte en mi desunión donde veo al otro como ajeno. El otro no existe, pero sí está para mostrarnos lo que somos a través de nuestra resonancia. Tan solo ese mínimo entender que es orgullo interponiéndose ante la felicidad, creando un paradigma irreal, viviendo en una ilusión donde el ego se mantiene con vida, sintiéndose víctima, sin comprender, lejos de incorporar lo que no quiero ver, ya que si lo viera, me daría miedo sentir lo desconocido que es vivir en el amor. En ese insignificante accionar y sentir tan sutil de percibir está la sanación. Bien, y así se producen muchos milagros. Este, que digo, eh, solamente es la interpretación y la, la conexión con el, el sentido común de las palabras y para poder darle un sentido a tu conciencia y que puedas... Este, aliviarte y de esa forma eh, sanar eh, lo, el síntoma que sea. ¿no? Este, entonces eh, tenemos muchos testimonios de estos y son hermosos porque recuerdo uno, que te vas a acordar de él y a vos porque está escrito de Ricardo, que el papá era muy grande y tenía, le digo, bueno, después que hicimos un trabajo de perdón muy fuerte, fue muy emocionante, él tenía mucho juicio con el padre, a él lo conocí el mismo día que hicimos el trabajo de perdón, fue una historia muy linda y el padre vivía en san martín de los andes y le dije tenés que irte ya a san martín de los andes no hay tiempo sí no hay tiempo este o sea la vida te está dando la posibilidad podés sanar igual aunque no estén eh, físicamente pero pero realmente es muy hermoso cuando las personas están y podemos mirarlos a los ojos y, y poder lograr la empatía y este, y bueno, fue muy liberador eso, este, que él pueda abrazar a su padre y después de tanto orgullo manteniéndose en ese estado, este, viviendo siempre en el eh, en ese juicio, ¿no? Que lo condenaba y por eso manifestó esa enfermedad que tenía Parkinson en ese momento. Bueno, pregúntenme otras cosas, porque no sé, eh, no sé lo que se les ocurra. Acuérdense que. Eh, solo poder ver más allá de, la, de las ofensas cuando vea con los ojos del ego, no cuando lo vea, cua, al revés, cuando vea con, los ojos, cuando vea con los ojos del alma, no a través de los ojos del ego, ¿sí? Este, si no te animás a ver eh, más allá de tus ofensas, ¿eh? de lo que vos crees que, que te han ofendido o que te han hecho algo, este, nunca vas a llegar, ¿sí? Entonces tenés que animarte a ver con los ojos del alma, eso sería. Bueno, el ejemplo que nosotros tuvimos, eh, de lo que hablamos el, la, el martes pasado sí. con el bullying, ese es un ejemplo de una mirada con los ojos del alma. Cuando pasaba esa situación en la escuela, eh, con esa nena que le estaban haciendo bullying. Sí. Eh, en vez de por ahí, la, la mamá por ahí hubiera podido sacarla de la escuela. Y siempre vivir en el juicio. Pero eh. en este caso, eh, esa, esa acción y esa mirada de amor de que unión, hubo. De unión. Claro, sí. de unión hizo que, que bueno, que trascendieran esa situación fíjense que en todos los ámbitos tiene que ver con lo mismo, ¿no? Porque cuando yo estoy haciendo juicio por lo que me está sucediendo sin observar, en el caso del bullying, ¿no? Eh, sin observar que el otro está para mostrarme lo que soy, estoy haciendo juicio y me condena porque de alguna manera esa nena está angustiada o ese nene está muy angustiado, los padres lo sacan del colegio y vuelven a repetir las mismas historias. O sea que no han sanado. Sanar eh, tiene que ver con eh, qué es lo que está pasando a esa nena para para recibir eh, lo que es su propia resonancia, o sea, su baja autoestima, y bueno, todo lo que hablamos eh, en el programa del bullying. Este, bueno, ¿Cris, quieres preguntar algo más? Acá, acá estoy. No, no, que, bueno, vos eh, eh, volviste a tocar, bueno, Ale en realidad volvió a tocar el tema del bullying, y en realidad me pareció un tema hermoso, sobre todo por el, la actitud de, de, de, de Tiago, ¿no?, Sí. digamos, ayudado por vos, inducido por vos porque era pequeño él, no lo podía hacer solo, pero bueno, eso de alguna manera es ayudar al perdón, ¿no? De, sí. Inducir, digamos, de, capaz. Exacto, exacto, inducir, exactamente. Bueno, aceptar al otro, eh, ya que el otro también tiene el mismo miedo que, que vos, pero en otra polaridad, digo siempre, ¿no? Este, para hacer lo que hace. Eh, bueno, nos dejamos acá, bueno. Espero que les haya gustado y nos vamos a un corte otra vez. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Cris. Gracias, Cris. Gracias, gracias a ustedes. Un beso. Un beso. Chao, chao. Cuando, cuando te vayas, ¿Sí? ahí voy a estar. Vamos, dale. Gracias, Cris. El problema soy yo entonces. Chau, chau. No, no, no. no, pero no se va a ir del todo, eh, porque si no. No te imaginate. perdono, decía ahora, viste. No, por unos días, por unos días. Dale, te mando un Más beso. Más no le damos permiso. Te mando un no, beso. Por supuesto, por supuesto. Un besito grande para besito, todos. Un besito. Chau, chau. chau, chau.